quisiera que iniciáramos observando del cuerpo todo lo que funciona bien porque a veces nos quejamos del cuerpo de lo que no está bien pero ahora voy a enfocarme de este cuerpo están las fortalezas de este cuerpo todo lo que todavía funciona mientras hago el ejercicio de identificar eso voy a ir permitiendo en el cuerpo estar tranquilo desde la cabeza hasta los pies relajo el cuerpo observando todo lo positivo que tiene este cuerpo observar las fortalezas de este cuerpo me es fácil aceptarlo y agradecer el cuerpo que tengo tal y como es ahora porque este cuerpo no es para quedar bien a nadie este es el regalo temporal de la Madre Naturaleza para el alma. Así, agradezco este cuerpo tal y como es. Como si lo pudiera abrazar con mis pensamientos de gratitud tanto que hace para mí todos los días cada instante Voy a ver los aspectos positivos de la familia que me tocó. ¿Qué de esa familia con la que convivo es bueno, beneficioso, al menos Tres aspectos positivos de esa familia. Que identifico los aspectos positivos me es fácil aceptar la familia que me tocó y tener gratitud hacia ella y con la gratitud fluye el amor y también el respeto. Todos cometemos errores. Frente a los errores, yo puedo enviar paz y enfocarme en lo que está bien, en lo positivo de la familia. Voy a enfocar ahora en tres aspectos positivos del lugar donde trabajo o donde estudio. Tres aspectos de beneficio de ese espacio, de ese lugar, de esas personas. fluye el aprecio y la gratitud siento que estoy en un lugar hay gratitud. aspectos positivos del país donde vivo. Al menos tres aspectos positivos del país donde vivo. Desde ahí fluye el agradecimiento, la gratitud, la tranquilidad de estar donde tengo que estar. tres aspectos positivos de mi propio ser, sin temor a tener arrogancia, porque a veces escondo frente a mis ojos mis propias virtudes, cualidades, especialidades. Pero este ser con el que convivo las 24 horas, que soy el propio ser, yo, tiene muchos aspectos positivos. Si me conozco lo suficiente los podré identificar. Solo me observo con el ojo apreciativo. Sí, siento gratitud y aprecio por este ser que soy yo, cuanto más conozco a este ser, más feliz estoy de ser quien soy. al yo en vez de juzgar lo que no hace sus errores o lo que otros piensan de él yo conozco a este ser que soy y sé que este ser tiene mucha bondad y mucha luz Por un momento voy a quitar el velo de cualquier bloqueo o negatividad hacia el propio ser y apreciarlo tal cual es. en vez de luchar contra el propio ser voy a entenderlo cuidarlo tenerle compasión entender generar una cercanía especial este ser que soy y que fluya así el amor hacia el propio ser. Ver su belleza interior. ser que no haya cometido alguna equivocación y si sí, este ser es que soy a veces se equivoca y a veces su vida está fluida como en una pista rápida pero a veces tiene que ir como en una calle de lastre, más lento. Porque en los momentos más duros es donde más fuerza he desarrollado internamente. Y sigo avanzando. a pesar de todo el ser continúa cuando observo eso reconecto con esa fuerza divina, invisible sutil, espiritual que hay dentro del alma dentro del ser Siento gratitud a esta, a esa, hacia esa parte de mí, eterna, que me hace levantarme, que me hace continuar. Porque el alma sabe que todavía Una vez que he hecho este ejercicio, para transformar la negatividad en una visión mucho más positiva, apreciativa, voy a empezar a hacer un ejercicio para fortalecer el optimismo Está, es creativo, feliz, liviano. Así ahora voy a visualizar que yo estoy en un punto dentro del cuerpo y desde aquí soy inamovible. Todo lo que sucede alrededor, todo se mueve, suena, tantos estímulos, pero hoy yo a enfocarme en este punto interior que no se mueve, donde hay quietud, inamovible. sí, sí Poco, mi energía en el océano de la paz que es Dios un océano sin límites alma suprema, Dios, el ser supremo, no anda apresurado, está en paz, porque no entiende experimentar paz interior que fluya la serenidad y desde este estado de paz el segundo paso es visualizarme paz a mi familia al trabajo a la calle a todas las almas con las que tal vez hay ataduras tomo la paz el océano de la paz y lo envío a todos los espacios en los que yo me muevo mando paz especialmente a esas almas cercanas o lejanas que sé que necesitan más Thank you. Visualizo a esas almas o a esos lugares totalmente rodeados y envueltos de la energía pura del alma suprema, del océano de la paz. Es una energía suave, Que disuelve toda negatividad oscuridad, entre más enfoco mi ser en esa paz, más me lleno de. Ha <laughs> ahora visualizo como tercer aspecto todo lo que yo he recibido tengo del alma suprema del ser supremo todo lo que que ya tengo. Y voy a sentir que estoy llena o lleno. Ya tengo todo lo que el alma necesita hoy en este momento. sentirme así en un estado completo lleno ¿cómo sería yo sienta que no me falta nada ¿cómo se siente eso? En este estado de plenitud hay una naturaleza de contentamiento, de bienestar. El alma llena es un alma es autosoberana libre enfocada aquí y ahora percibiendo percibir todo lo que me da mi dulce ser supremo en este estado amoroso, entiendo que algún significado especial hay, hay la frase de ser a imagen y semejanza del Ser Supremo, el alma suprema, porque hay algo en mi interior, se parece mucho a Dios hay algo muy especial en mi interior tan especial como es Dios ¿Cómo sería sentir eso que me hace especial agradable este estado cuán agradable compartir este espacio con estas personas que vinieron hoy igual siento gratitud por todos los que están aquí hoy Observo. vamos a leer algo breve sobre la felicidad eterna la felicidad eterna viene cuando la mente y los sentidos están en calma y en paz en ese estado hay poder espiritual se realizan acciones pero estamos libres del deseo y del apego a lo que se hace Tal felicidad pone fin a cualquier pesar que venga, por ejemplo, si alguien viene a mí ahora con infelicidad, soy capaz de eliminarla, de forma que todo el ambiente que me rodea se llene de paz. Sin duda eso ha tomado tiempo, pero he acabado por lograrlo. La felicidad eterna permanece contigo siempre, de forma que aun cuando sientas que se está agotando, solo necesitas evocar su recuerdo. Antes de empezar estos estudios, había alcanzado un punto en mi vida en donde la felicidad había desaparecido y ansiaba experimentarla, y ahora, hoy. Una y otra vez me veo atraída a una experiencia de felicidad eterna.